Hay nuevas universidades en todos lados, y la Universidad Nacional de Quilmes creció exponencialmente en los últimos 12 años. Desde el 2004 el presupuesto subió 490 millones, un aumento del 2.400%. En los proyectos de investigación más desarrollo, que reconocen el trabajo de nuestra universidad, aumentó casi un 300%, superando los 6 millones.